Soy José María Regalado y esto es Inmersión TIC Academy. Como ya había adelantado en redes como Instagram o Facebook, hoy os presento Pocket, una herramienta multiplataforma que os servirá para tener todos vuestros contenidos unificados en un mismo espacio. Nos va a permitir guardar la URL de artículos, de vídeos, de podcasts, etcétera, cualquier tipo de contenido, pero todo concentrado en un mismo sitio que vamos a poder organizar por categorías para recuperar la información de una manera bastante sencilla esto nos permitirá no tener dispersos todos nuestros contenidos favoritos todos aquellos contenidos que queremos leer en un momento dado y en ese momento no podemos para esto nos va a servir pocket en vez de tenerlos en los favoritos de twitter los favoritos de facebook los favoritos de instagram de, instagram, de youtube eso es una locura necesitamos tenerlos concentrados en un mismo sitio y bien organizados por categorías etiquetas y así poder leerlos con detenimiento cuando sea necesario pero por qué vamos a usar pocket para esto considero que es una de las mejores herramientas ya que pocket nos va a permitir descargar el texto de los artículos y con ese texto vamos a poder leerlos sin conexión además Pocket nos permite escuchar nuestros contenidos nos lee los textos convirtiéndolos en una especie de podcast toda la información se va a organizar por categorías a través de etiquetas tiene un nivel de personalización del entorno de lectura de nuestros contenidos muy alto. Nos va a permitir cambiar el tamaño de la letra, el color del fondo, el brillo de la pantalla, etc. Y esto nos permite leer todos nuestros contenidos sin publicidad, sin distracciones. Y esto es muy importante para ser eficientes en la gestión de la información además vamos a poder destacar párrafos vamos a poder subrayar hasta tres párrafos de forma gratuita esto es brutal porque, es brutal. porque nos va a permitir recordar por qué hemos guardado ese artículo y para qué lo vamos a utilizar en un futuro pocket es una de las herramientas que utilizo dentro del método de la automatización selectiva curso de gestión eficiente de la información que vais a tener disponible en breve en mi academia de formación. Agradeceros como siempre los comentarios que dejáis en los vídeos que permiten que crezca el canal y que sea útil para la gente. Y recordaros suscribiros al canal, pinchad la campanita para que llegue una notificación cada vez que suba nuevo contenido. Y una de las novedades, podéis suscribiros a mi canal de Telegram donde cuelgo en primicia aquellos contenidos nuevos eh, que he creado para YouTube, para el blog y otros canales y ahora vamos a aprender a usar pocket vamos a empezar con el ejemplo del navegador entro a pocket, get pocket en mi caso ya tengo la, la, la cuenta creada le voy a dar a iniciar sesión podéis hacerlo con la cuenta de google yo la tengo vinculada a un correo electrónico y una contraseña bien y este es el entorno de pocket como veis aquí aparecen todos los, los enlaces que yo he guardado previamente y eh, si vamos al menú que va a ser muy similar al del smartphone que ahora veremos, tengo mi lista donde se guardan todos aquellos enlaces que yo envíe a Pocket. Eh, por otro lado, tengo favoritos, porque puedo destacar algún enlace como favorito, y tengo la opción de archivar. En archivar vamos a encontrar aquellos elementos que ya hemos leído, que hemos trabajado, y que decidimos que eh, podemos eh, pasar a guardar de una forma bien organizada por categorías, por etiquetas. ¿Vale? Pero ya los hemos leído, es como la lógica entre estos dos elementos. Por otro lado, bueno, pues nos permite colocar la información por artículos, por vídeos, si es lo que hemos guardado, eh, si es eh, el contenido que incluye el, el enlace que hemos guardado, y luego tenemos las tags. Tenemos las etiquetas, de todas las etiquetas que hemos creado, podemos eh, clicar y ver aquellos elementos que tenemos guardados o etiquetados eh, de esta forma, de cada uno de los elementos te dice qué etiquetas tiene y luego si clicamos en alguna de las uh, noticias vemos que nos permite bien compartirla directamente, cambiar las opciones de aspecto, el tipo de letra para poder leerlo más cómodamente, poner un fondo oscuro en vez de un claro o un sepia, bueno diferentes combinaciones. También podemos eh, pasarlo directamente a archivo desde aquí, podemos eliminarlo, etiquetarlo si no lo hemos hecho previamente o marcarlo como favorito. Y por último, ¿cómo añadimos nuestros enlaces? Pocket en su versión de escritorio tiene esta opción de más para guardar una URL, si es que tenemos la URL directamente, pero lo más cómodo sería tener instalado una extensión en el navegador. En el, en el smartphone veremos que es mucho más sencillo, ¿no? pero si es eh, a través del navegador... Podemos instalar esta extensión que se llama eh, Set to Pocket, guardar en pocket y a un solo clic nos va a permitir guardar. Os pongo un ejemplo, y nada que eh, quiero guardar esta noticia. Bien, pues solo tendría que dar aquí a eh, guardar en pocket, hago un clic y página guardada y directamente me, me pide si quiero etiquetarlo. Aquí pondría por ejemplo política o prueba, veis que te permite poner más de una etiqueta de golpe. Ya está. Automáticamente lo ha guardado. Ahora voy vuelvo a mi Pocket, pincho en mi lista general. Voy al inicio y veis que ya está aquí la noticia que había guardado. ¿Veis? Tiene eh, este enlace directo. Pero ahora vamos a ir a lo más importante vamos a ir al smartphone vamos a utilizar la aplicación móvil porque tiene una serie de funcionalidades que no tenemos en la opción de navegador y que son tremendamente potentes vamos con ello eh, vamos a ir a la aplicación de pocket como veis eh, lo primero que me aparece es mi lista el menú exactamente igual que en el navegador. Pincho en la casita y despliego el menú, ¿veis? Mi lista, mi archivo favoritos, pero me aparece una nueva funcionalidad que es destacados. Y es que esto no está disponible en la versión de navegador, es creo que lo único. Eh, si pincho en destacados vais a ver aquellas noticias en las que yo ya he trabajado previamente ¿vale? y que me ha permitido ¿veis? subrayar algunos elementos. ¿Cómo podemos hacer esto? Como ejemplo voy a utilizar cualquiera de las noticias que tenga por aquí... Tenemos dos vistas, la vista web, que sería tal cual aparece en la página web, y la vista artículo, que es esta, ¿vale? La que nos permite leer de una forma muy cómoda. Desde aquí mismo podemos configurar el estilo, ¿vale? También cambiar el brillo, el tamaño de la letra, etcétera, exactamente igual que en el navegador. Nos vamos a centrar en cómo hacer un elemento destacado. Si yo estoy leyendo esta noticia y, por ejemplo... Eh, considero que este párrafo es clave quiero resaltar le quiero recordar que este es el elemento fundamental por el que estoy guardando la noticia voy a subrayar la parte del párrafo que quiero y automáticamente me va a aparecer la opción de resaltar resalto y veis que ya lo ha subrayado ahora si sí, voy al menú pincho los tres puntitos pincho en destacados y solo me va a mostrar aquellos elementos que he subrayado previamente bien aquí vemos por ejemplo la opción de escuchar pincho en escuchar Pocket se convierte en una especie de reproductor en el que nos va a leer los contenidos. Bien, ahora, ¿cómo hago para guardar un contenido que encuentro en mi smartphone? Bien, porque me lo han mandado por WhatsApp, porque lo he visto en Facebook, cualquier opción. o Simplemente porque estoy navegando por Internet. Abro el navegador, tengo el contenido en este momento en el navegador, por ejemplo, la guía de uso de LinkedIn, eh, que creé hace un tiempo, os recomiendo. Estoy en el navegador, tengo el enlace abierto, quiero guardarlo, no puedo leerlo en ese momento, pincho los tres puntitos, compartir, igual que si lo fuese a mandar a un grupo de WhatsApp o de Telegram, y le doy a añadir a Pocket, y me sale esta burbuja en la que directamente puedo etiquetar. Bien, crea la etiqueta y me dice cambios guardados. Ahora, si vuelvo a Pocket, veo que en mi lista ya está ese enlace guardado en primer lugar. Es tan sencillo como esto y así evitará que perdamos ningún contenido, eh, tener que hacer pantallazos eh, para recordar mirar un elemento, o bueno, todas esas series de estrategias que en realidad no son nada eficientes y que nos quitan mucho tiempo. Pocket es una de las herramientas que enseño a utilizar en mis cursos de metodología de automatización selectiva que próximamente estará disponible en mi academia de formación. Y recordad, si os ha gustado este vídeo, pinchar me gusta, dejadme vuestros comentarios, suscribiros al canal y compartirlo con vuestras amistades. Nos vemos en el vídeo de la semana que viene.